¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de algo muy importante, del peso. Si usted está cansado de estar obeso o tiene problemas de colesterol o, es, o está cansado ya de hacer dietas y de sufrir cada vez que, se, que no puede comer y si, y si como esto y si como lo otro, bueno, ya se acabó. Se acabó de hacer dietas sin que no le funcione, se acabó de ir al gimnasio y no bajar de peso porque aquí se encuentra, para hablarnos de esto, del peso, el doctor Dacian. Él es el director médico de Los Ángeles Metropolitan Medical Center y él nos va a hablar de otra alternativa muy exitosa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, usted. Bien, bien, gracias. Cuéntenos de este método tan maravilloso que es para reducir de peso. Es un método nuevo, se llama Lap Band, Laparoscopic Banding. Es una banda de silicón que podemos meter uh, uh, alrededor de su estómago. Es inflable, podemos controlar uh, su diámetro, podemos uh, ajustarla, podemos... Uh, Reversirla. Sí, le podemos quitarla si queremos. Eh, funciona muy bien. Uh, uh, no tienes hambre, no quieres comer después de uh, su intervención. Ahora, también estuvo hablándome de, de personas eh, jóvenes, ¿no? Sí, uh, en América tenemos uh, uh, una epidemia de obesidad uh, que afecta también a uh, los adolescentes. Es muy importante tratar a los adolescentes uh, como los otros. Uh, por, con LabBand podemos... Uh, a tratar todas las maladías de obesidad, eh, también de eh, problemas de self-esteem. Bien, mil gracias por esa información tan valiosa. Bien, ya lo sabes, si usted tiene alguno de estos problemas, llame ya a Los Ángeles Metropolitan Medical Center al 1866-915-BAN o al 1866-915-2263.